Que seguimos, dalo ahí ya. Es, Abinader convocó al Gabinete de Salud y es que el Gabinete de Salud Dominicano se reúne este lunes. Para analizar la estrategia a seguir ante la circulación en el país de la variante de coronavirus Omicron, atendiendo una convocatoria del presidente Luis Abinader, así lo informó el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, quien dijo que dentro de esa evaluación está lo de la aplicación de una cuarta dosis de vacuna, como ya se está haciendo en otros países. Rivera informó, Rivera informó que en las próximas horas se emitirá una resolución para la implementación de una cuarta dosis de la vacuna. Las autoridades han adelantado que por el momento no se contempla la implementación de otro toque de queda como una de las medidas previsoras. Mientras que se reiteró que la población debe aprender a convivir, a convivir con el COVID-19. Como lo hemos mencionado en varios programas, que ya lamentablemente el COVID es una enfermedad que se debe convivir con ella y cuidarse y vacunarse simplemente porque... Lo hemos repetido con el toque de queda, no se soluciona absolutamente nada, sino que provoca más caos, que es lo que estaba haciendo un tiempo, ¿no? Diríamos al principio, que en principio era algo nuevo para nosotros, para el país, pero realmente qué bueno que decretaron y no pues permitieron volver a, a tener el toque de queda ya que realmente es eh, tonto como diríamos coloquialmente porque no soluciona nada ya con las personas sigan tomando la medida de precaución será así como han pasado muchísimas enfermedades a lo largo de los años aquí en el país y mundialmente que hemos aprendido a convivir con ella y es eso, poco a poco yo sé que va a seguir bajando lo que quitarse la mascarilla tal vez algo pero no, con cumplir yo creo ya las respectivas reglas de sanidad, que son mascarilla, el distanciamiento y la vacunación, que es lo primordial. Ya esto es algo con lo que hay que convivir día a día y ver si se arregla. Bueno, hay que esperar, pero yo le quiero llamar al gobierno de que, bueno, la, la, cuando se habló de la tercera dosis de la vacuna, eh, se tenía como un cierto indicio, ¿verdad?, de que eso podría funcionar. Pero ahora mismo no sabemos si una cuarta dosis de la vacuna funcionaría contra el Omicron. Yo creo que el gobierno tiene que esperar antes de que de llamar a la gente a una cuarta dosis cuando todavía... Todavía hay que ni la la primera, te... se han puesto. Ah, pues, ah, pues tú quieres que se mueran primero. No, no, no, no. ¿Y, y que, <risa> es que yo, <risa> yo que, pienso es que, ahora que cuando el, el gobierno da un veredicto porque tiene asesores. Yo, sí, eso es cierto. Pero, eh, ok, bien, ok. <risa> El gobierno tiene que tener cuidado con eso. Mira, eh, todavía hay gente que, tiene, que se ha puesto es, recientemente escucha. la tercera la, no, la tercera es dosis. La gente. Te oye, la pusiste es, ya, es, te es, la pusiste? Es, es, sí, oye, yo me tengo pendiente. Dale. Sí, míralo aquí. mírala aquí, oh. sí, mira Porque aquí, mira Y porque tiene pejar? dos, que tiene dos vías. No son dos, mírala ahí, porque tercera uno dosis. Te, da la, te, uno te en otra en parte te ponen la testa. Mira. Sí. Lo que yo lo que yo, yo me explico es... Yo me la puse. Un no, gobierno... Yo no vamos, me siento vamos, diferente. Vamos allá, Ella, yo no me siento diferente. Tú me ves diferente. Yo me la puse hace dos meses. <risa> no, no mira. lo dejamos más grande. <risa> hace dos meses yo me la puse. Yo, vamos, lo que yo digo es que cuando ya un gobierno emite un comunicado hace rato que ha pasado por manos de asesores, pienso yo, como los locos. Entonces, hay mucha gente que se lleva de los dimes y diretes uh -huh. y del populacho, como dicen, se pone loco. Yo conozco personas que aquí no se han puesto la primera dosis, ya son cosas personales. Sí. El gobierno tiene que dejar eso. El que se quiera vacunar, que se vacune. Se vacuna. Ah, men, que, y el otro, que Dios lo ampare. El, el país como que la está rebosada. Es que no gente, podemos retroceder por gente que no se la quieran poner. Sí, eh, no vamos a poner locos. Ya yo dejé eso de que está atacando gente. Pero ya, no, no. Ya. ¿Usted no se la quiso poner? Que Dios lo acompañe. Que Dios lo acompañe. Claro. Y le dio la vaina y lo tumbó. Vamos entonces. Ya. Yo, verdad, un poco, yo lloro muchísimo. Duro dos, tres meses llorando, afligido. <risa> <Y> cada <risa> vez que veo una bachata comienzo a llorar. Pero usted, usted fue que decidió eso. Claro. <risa> Te lo dije, ahí esa es la palabra que no, te lo dije. Entonces usted sabe que aquí no se ha muerto nadie, poniéndose de que vacuna, ¿cuántos se han muerto? Dije que se puso la vacuna en boot nadie se ha muerto de eso. Uh -uh. Mentira. Entonces, usted me calcula cuánto mató el COVID y usted me lo compara. Exactamente. Entonces, ya cuando un gobierno decide y da un veredicto es porque ha pasado por profesionales de la salud. Ya para emitir un juicio, somos los es bregando con un país que están, es, es a lo loco esto. Eh, eh, eh, donde, se, donde se cuestiona tanto una decisión un gobierno en este país. Usted ve en los otros países que... no Y que tú lo verás, Dios no lo quiera, que ahorita suben los casos y comienzan a gritar que gobierno que ponga medida que sí, cuando pone la medida entonces está gritando porque el gobierno Mira, lo Mira, sí. el Omicron, Omicron, Omicron, Omicron. Omicron, Omicron ya <risa> Omicron, no Omicron <risa> oh, ¿Cómo? ¿Cómo? Bien, bien? No es letal No es una enfermedad letal. letal Una variante letal Pero usted está complicado De cualquier otra enfermedad Viene Y lo remanga a esa Ahí Es posible quedó? que usted no Juegue con las águilas <risa> <risa> ¿No entiendes? Entonces usted sí, sí. para evitar eso usted se vacuna claro. y evita cualquier inconveniente. Es posible que, va, que vean ahí difuntos José Lima pichando de nuevo. <risa> <risa>